si voy a llevarme la alantera iba, iba, iba, iba vamos ahí los Endurator Harvard. ¡Vamos, vamos, vamos dale, dale quítame el con, cabrón Haz el trampoleto ahí el freno. vamos, ese es mi Iba, ahí va, ahí va, va como el árbol eh, más 5 segundos 0,56 ah, Boquecillo bajando A ah, 0,56 menos 5 segundos ¿Eso qué es? ¿51? Ah, vale A 51, chaval, que lo bajé Pues, wow. Es que hay en el eh, Wow Qué buena los enteretas Al vuelven Al monte ¡Corre, cabrón! Ah, no, creo que no. Creo que no. Sí, lo sé, lo sé. ¡Qué buena esa! ¡Vamos con el vlog! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy! ¡Ay, ay! ¡Me vamos a salvar el trasero! ¡Vamos con el flow de los Endurators! ¡Oh! Ah, vale. uh. ¡Eh! ¡Pero freno ¡Pero río, daltero! Uh. Uh, ¡Qué buena esa! ¡Ueh! Uh. Que no te veamos. ¡Qué bueno! <laughs> ¡Wow! hay falta un perante. ¿Qué lo llevo, tío? Qué buena. Eh, aparte se dio por el delantero, tío. ¿Me da ahí que como que te gira para la izquierda? No lo sé, tío. Ha estado muy guapo. ¡Cuidado que estás en bala, eh! velocidad y sí, porque el freno delante no me llevo bien que eh, ahí he pegado un saltaco tío Vamos a hacer bosquetillo, ya que estamos. Mico, me da miedo por el cambio, ¿sabes? Si lo, si lo rompo dos veces ya... Esto es nuevo. ba ba ba ¿Has saltado? Joder. Me la he comido. Yes, sí, yes, sí, yes. Sí. No tiene salida, eh, cuidado Ahí, cambio, ahí el cambio miedo partirlo otra vez 雨水 Hay que traer un poco de rally man Alguno baja.